Ciudadana Secretaria, sírvase de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase por favor dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de febrero de 2023. Acta número 11. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez,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 del ciudadano Carlos Eduardo Martínez Mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia. El presidente ordenó remitirla a la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de realizar el informe correspondiente. Tercer punto de la cuenta. Comunicación vinculada con el informe del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. A los efectos de su primera discusión, se solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día, sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Luis Eduardo Martínez,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 El presidente confirió el derecho de palabra a las diputadas América Pérez, Carliana Arriechi y Paola García. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual el presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Catherine Guanipa y los diputados Omar Ávila y Eduardo Puerta. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, el proyecto de ley resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente ordenó crear una comisión mixta, integrada por las comisiones permanentes de las familias, libertad de religión y de cultos, educación, salud ciencia, tecnología e innovación y desarrollo social, a los fines de realizar el informe para su segunda discusión. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de Venezuela que estén de acuerdo con el proyecto de acta leído por la subsecretaria, correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 14 de febrero de 2023, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta de la sesión del 14 de febrero de 2023. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta.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 Cuenta número dos, comunicación suscrita por la ciudadana del Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite por iniciativa del poder ejecutivo nacional el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Bien, en consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día el punto solicitado por la vicepresidenta ejecutiva de la república, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, incluya el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para puntos de información de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Sí, presidente, colegas diputados, He pedido este derecho de palabra, ya que considero importante, en vista que este Parlamento ha venido trabajando para todo el tema de las leyes de las personas con discapacidad, y que el próximo 18 de febrero... Se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en todo el mundo. Bueno, eh, un día en el que un gran número de personas reclaman ocupar un espacio en la sociedad que con demasiada frecuencia las, rechaza, las rechazan pues por su forma de pensar, sentir y actuar diferente. El síndrome de Asperger bueno, que se caracteriza por determinadas dificultades en la, en la utilización del lenguaje, en la comunicación, en la relación con otras personas. Es un trastorno del espectro autista en el que el cociente intelectual es completamente normal y que con los apoyos adecuados pueden alcanzar una formación académica y un nivel de empleo similar al resto de las personas. Aportan además una extraordinaria memoria y motivación para obtener resultados cuando las condiciones del entorno son claras y, pre y predecibles. Para finalizar, esta es una fecha, bueno, para llamar a la conciencia, al tiempo de sensibilizar a la, so a la sociedad. Es un día dedicado específicamente a este nivel Asperger y sus familias, que sirva para acercarse a conocernos, como lo venimos haciendo desde este Parlamento, a saber cómo viven, cómo se esfuerzan diariamente para superar barreras y a buscar nuevas formas para aprovechar eh, sus capacidades. Esto, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado Ávila. En días pasados sostuvimos un proceso de consulta con los distintos, las distintas instituciones públicas privadas, profesionales de la medicina, neuropediatras, psicólogos, la organización que es, eh, agrupa a las personas con la condición de Asperger o también aquellas personas que se agrupan en la organización para pacientes que tengan trastorno al espectro autista. Y eh, fue una muy, nutri, muy nutricia eh, reunión. Hemos mantenido, como bien dijo el diputado Ávila, consulta permanente con estas diputadas y diputadas, con estas representantes, y estamos comprometidos para que en la última semana del mes de marzo, esta Asamblea Nacional sancione la ley para la protección de personas con trastorno del espectro autista. Agradezco a las comisiones encargadas de trabajar en este proceso, que avancen lo más rápido posible en el proceso de consulta a los efectos de poder tener esa ley para la discusión de las diputadas y los diputados en el tiempo en el cual nos comprometimos, para el cual nos comprometimos con estas organizaciones, estas madres, estos padres y estos profesionales. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alexis Rodríguez Cabello. Señor Presidente, Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, señores diputados y señoras diputadas, quiero en nombre de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio Esequibo y Soberanía Territorial informar a esta plenaria que el día de mañana 17 de febrero, se conmemora un aniversario más, los 57 años del Acuerdo de Ginebra, un acuerdo que es fundamental para nuestra patria, un acuerdo en el cual se sientan las bases, quiero repetir esta expresión, se sientan las bases para la solución limítrofe entre nuestra patria, entre Venezuela y la Gran Bretaña, así como también la República Cooperativa de Guyana, que para ese entonces estaba próximo a declarar su independencia. Un problema que surgió cuando Venezuela declaró nulo e írrito el laudo arbitral de 1899, en el cual se pretendió despojar a nuestro territorio de 159.500 kilómetros cuadrados. Ahora bien, compañeros y compañeras parlamentarias y parlamentarios, debemos nosotros buscar el origen de dónde comenzó o dónde inició o dónde tuvo esta iniciativa, este Acuerdo de Ginebra. Y este acuerdo de Ginebra viene de la postura de nuestro país, de Venezuela, en el marco de la 17 Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando nuestro país, en la posición de nuestro canciller Marco Falcón Briceño, hizo una prolija exposición con pruebas en manos, fue detallando cada uno de los aspectos por lo cual debía de considerarse nulo e írrito el Tratado de París de 1899. Nulo e írrito. ¿Por qué nulo e írrito? Porque tuvo sus problemas desde sus inicios, cuando se pretendió a través del Tratado de Arbitraje de 1899, de 1897 constituir un arbitraje que era totalmente contrario a los intereses de Venezuela a través del cual Inglaterra manipuló y pretendió que Venezuela como así lo pudo obtener no tuviese representación de venezolanos allí en ese arbitraje. Voy más y digo, Inglaterra argumentó esta postura cuando dijo que nosotros éramos un pueblo incivilizado, éramos un pueblo bárbaro, razón por la cual no se per podía permitir la permanencia de venezolanos dentro de ese tratado. Ahora bien, ¿por qué es importante el Acuerdo de Ginebra? El, el Acuerdo de Ginebra es importante por dos aspectos fundamentales. Primero, es la primera vez después de 67 años que Inglaterra acepta sentarse en torno a una mesa de negociación con nuestro país. Quiero citar, como bien lo dice el artículo número 1 del Acuerdo de Ginebra, cuando dice lo siguiente, cito, se establece la creación de una comisión mixta entre Venezuela y el Reino Unido, y que esta comisión surge como consecuencia de la contención de Venezuela sobre el laudo arbitral de París, el cual considera nulo e írrito. Se está reconociendo allí, en ese preciso momento, en ese artículo número uno del Acuerdo de Ginebra, la postura de Venezuela de que ese laudo arbitral de París de 1899 es nulo e írrito. Y otro de los aspectos fundamentales es que se acuerda que la controversia debe resolverse de una manera amistosa, tal cual como lo establece o está establecido en el preámbulo de dicho acuerdo, y el cual me permito decir lo siguiente, debe, dice el preámbulo del acuerdo, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable, para ambas partes. Ahora bien, por otra parte, quiero señalar aquí que los imperios no cesan en sus pretensiones de tratar de mutilar el territorio venezolano, para lo cual debemos nosotros estar pendientes, ya que ellos se basan en intereses meramente económicos, y hoy en día pretenden desconocer este documento histórico del Acuerdo de Ginebra que tiene plena vigencia, tratando de llevar esta contienda a jurisdicciones que de acuerdo al derecho internacional no se ajustan a lo contemplado. Es por ello que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, con esa diplomacia de paz ha mantenido una posición firme y clara en defensa de nuestros territorios y así lo ha manifestado cuando la República Cooperativa de Guyana ha pretendido, bajo la tutela de la ExxonMobil, ha pretendido llevar a cabo acciones contrarias a lo estipulado en ese acuerdo de Ginebra. Un minuto, no... diputado. Ya termino, señor presidente. Nuestro presidente ha enviado tres comunicaciones para dejar bien claro la postura de nuestro país, así como también la postura de nuestra vicepresidenta en la Corte Internacional de Justicia, donde ha dejado bien claro la vigencia de este acuerdo de Ginebra y la incompetencia de esa jurisdicción para dirimir este conflicto. Y quiero terminar ya con un pensamiento de nuestro padre, libertador Simón Bolívar, cuando nos dijo, primero el suelo nativo, que nada. Nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. yo le agrego, el sol de Venezuela nace en el río tequivo Muchas gracias, diputado Rodríguez Cabello. No hay nadie más anotado en derecho a palabra, Diputado Rubén Limas. Ah, Pedro Rojas, perdón. Buenas tardes, buenos, buenas tardes presidente, junta directiva, colegas diputados y diputadas. Oyendo la intervención del diputado que me antecedió y entendiendo la importancia que es para los venezolanos la defensa del territorio nacional en todas y cada una de su extensión Acción Democrática siempre como se puede desprender de la intervención a través del canciller en ese momento Marco Falcón Briceño actuando por instrucciones del presidente Rómulo Betancur se planteó en la defensa del territorio nacional y en los derechos de todos y cada uno de los venezolanos cabe destacar que Acción Democrática y la Alianza Democrática estamos siempre en defensa del territorio nacional. Primero se es venezolano, después se es parlamentario. Tenemos que defender todo el territorio de enemigos extranjeros, de enemigos internos y de todo aquel que quiere utilizar la República para intereses personales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Dejan derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Gracias, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Para hacer del conocimiento suyo, presidente de los medios, y ratificarlo ante la Cámara, que este Parlamento suscribió un convenio con la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, el jueves 26 de enero, de manera tal de, a través de la andragogía, hacer un reconocimiento de saberes no adquiridos en el aula formal de clase a los diputados y diputadas electas y electos para el periodo legislativo 2020-2025. En el día de hoy sostuvimos una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias Políticas Jurídicas y Jurídicas de la UNER, la doctora Yaurimar Escobar, y allí se le consignó a los diputados y diputadas dos materiales, presidente. Primero, un trípico contentivo del programa académico, el campo ocupacional, los requisitos que deben consignarse para la inscripción y la malla curricular. Y el segundo material, eh, el formato para la consignación de los requisitos. Como yo sé, y lo hago público, presidente, que los enemigos de la academia, los enemigos del estudio, los enemigos de la profesionalización, no cesan en su afán de querer tirarle piedras a los árboles que llevan frutos y que este convenio pareciera ser que lo quieren estigmatizar yo traigo a colación que el mismo, en el mismo se cumplirá con la rigurosidad académica establecida por las universidades, que la malla curricular fue aprobada por el Consejo Nacional de Universidades, pero además de ello, los diputados y diputadas para formalizar su inscripción no solo deben colocar sus datos personales, sino también consignar los datos de los estudios realizados, bachillerato, eh, tercer nivel, especialización, maestría, doctorado y todo ello acompañado con los soportes de los títulos fondo negro para que la universidad pueda corroborarlos. Así las cosas, señor presidente y colegas diputados, nosotros a través de los diputados Enrique Ramos y Azucena Jaspe, quienes funcionarán en la biblioteca de nuestra Asamblea Nacional están disponibles las 24 horas del día para recibir los recaudos de los diputados y diputadas y consignarle a usted como presidente del Parlamento y suscribiente del convenio con la universidad la relación total de los diputados y diputados y las carreras que van a y títulos que se van a optar y se inicia la actividad académica, la cual le proponemos formalmente, presidente, como en todas las academias, en todas las universidades, en todos los institutos de educación, empecemos con una lección magistral que daría inicio formal a la clase y terminaríamos con un acto de grado donde todos los diputados y diputadas con toga y birrete reciban su título. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias. Gracias, diputado Carreño, por sus palabras y por la iniciativa que tomó a los efectos de la firma del convenio con eh, esta importante universidad de la zona central del país, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. No hay nadie más anotando derecho a de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, si a lectura cura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 154 y 187, número 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos.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 de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 3, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 204 años de la instalación del Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, y punto número cuatro, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38 aniversario de la siembra del cantautor y poeta del pueblo, Alí Primera. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadano secretarios. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, de acuerdo al establecido en los artículos 154 y 187, número 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejo el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Felicitar a la tribuna de la hora, se le concede. Buenas tardes. Querido presidente de la Asamblea Nacional, directiva de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas. Hoy estamos solicitando el derecho de palabra desde esta tribuna para hacer de la consideración de esta Asamblea Nacional la ley aprobatoria de un acuerdo <coughs> de promoción y de protección de inversiones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. Se trata de un acuerdo que suscribió el presidente de la República, camarada Nicolás Maduro, y un miembro del Ejecutivo del Gobierno colombiano en nombre del presidente Gustavo Petro, con la finalidad de establecer un marco legal que dé garantías, que genere confianza, que establezca seguridad jurídica sólida a todas las iniciativas, a todos los propósitos, a todas las acciones que estén direccionadas a realizar inversiones en Venezuela o en Colombia, por parte de actores económicos de Venezuela y de Colombia. Es una ley importante en el escenario actual, porque Venezuela se encuentra en un proceso progresivo de recuperación productiva, desafiando y venciendo los embates demoledores del bloqueo económico. De tal manera que cualquier inversión que se pueda desarrollar en el marco legal vigente en nuestro país, es un aporte en función de generar riqueza, elevar los niveles de ingreso, generar empleo y desarrollar las bases materiales para seguir consolidando la recuperación de los niveles de bienestar que logró la revolución bolivariana y no fue arrebatado por la agresión brutal del imperialismo Yankee. En ese contexto, este proyecto de ley, este acuerdo firmado por gobiernos ahora amigos, es de vital importancia. Asimismo también estamos en un escenario geopolítico latinoamericano en el cual se puede constatar el acercamiento, la hermandad y la creciente cooperación entre Colombia y Venezuela. Colombia es la cuarta economía de la región latinoamericana y caribeña y cuenta con un mercado muy importante en las escalas que manejamos en esta región, con más de 52 millones de personas, una economía bastante diversificada en, en comparación con la región y donde existen relaciones de complementación. Es decir, son economías complementarias, con perfiles distintos, donde ambas sobre la base de la cooperación pueden obtener altísimos beneficios si se desarrollan, como de hecho hay la voluntad plena y manifestada de una manera inequívoca, relaciones de comercio, relaciones financieras, relaciones productivas, como también lo plantea este acuerdo que hoy venimos nosotros a reforzar en forma de ley aprobatoria como lo contempla la Constitución Nacional. No cabe ninguna duda de que hay cambios importantes en nuestro país, desde el punto de vista económico, del punto de vista social, hay cambios muy significativos en Colombia, donde ha, se ha posicionado un gobierno democrático, un gobierno patriota, un gobierno progresista y hay cambios también en América Latina y el Caribe. Este acuerdo de Promoción y protección recíproca de las inversiones será un aporte fundamental para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones con los miles de kilómetros de frontera, con las larguísimas relaciones políticas, sociales y también económicas que históricamente hemos desarrollado y la necesidad que tenemos nosotros de profundizar la integración bolivariana Venezuela y Colombia ahora se pueden convertir en factores de promoción, de multiplicación de todas las iniciativas que se están presentando a nivel latinoamericano con el cambio político que se está dando en la región. Es necesario expresar lo siguiente, este acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones se va a a desarrollar en el marco legal vigente en nuestro país. No vamos a sacrificar, a desmontar ni a derogar una sola de nuestras normas, de nuestros principios y de nuestras leyes que rigen el modelo de desarrollo que apunta al socialismo. Esto incluye el tema laboral, esto incluye el tema ambiental, esto incluye un principio esencial donde lo económico y todo lo que genera el desarrollo productivo de nuestro país va direccionado y se traduce siempre en bienestar para nuestro pueblo. Es decir, un modelo de economía que tiene en el ser humano y su bienestar el propósito fundamental. Es en ese marco donde nosotros vamos a desarrollar este acuerdo y están dadas las mejores condiciones desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. El fortalecimiento de la revolución bolivariana, la resistencia histórica que hemos nosotros consolidado y a partir de la cual tenemos paz, tenemos democracia, tenemos tranquilidad y ahora nos abocamos al tema económico, es un marco fundamental y una garantía de nuestra parte para que este acuerdo se traduzca en en beneficios para ambos países. Y una vez más ratificamos cualquier esfuerzo, cualquier iniciativa, cualquier ley, cualquier política y cualquier línea de desarrollo que logremos concretar siempre estará dirigido al ser humano, a su bienestar, a la igualdad, a una visión de desarrollo socialista. Yo los convoco y los exhorto a que aprobemos en esta primera discusión este acuerdo que contempla lo que tradicionalmente nosotros hemos presentado en cada uno de los acuerdos que hemos firmado desde que la revolución bolivariana ríe los destinos de este país con cualquier país del planeta. Aquí está el tema de las controversias, el tema de la defensa ambiental, el tema de la defensa, el tema de la defensa laboral, el tema de donde se mide el trato que se le da al inversionista extranjero que nunca puede estar en una situación privilegiada en relación a la producción nacional es un acuerdo típico de la revolución bolivariana en el marco de la promoción de la inversión. La inversión es un motor fundamental para el desarrollo de cualquier economía y a partir de estas inversiones, como creo que van a llegar, a pesar del bloqueo, y este es un elemento fundamental, a pesar del bloqueo, los cambios políticos en nuestros países, latinoamericanos y caribeños, hacen posible que se firmen estos acuerdos de extraordinaria importancia económica y también geopolítica. Es un desafío a la política que impone de manera hegemónica y criminal el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Cualquier cosa que podamos hacer para doblegar y derrotar el bloqueo, para beneficiar al pueblo trabajador y para desarrollar las fuerzas productivas de nuestro país, nosotros lo vamos a asumir con la fortaleza de nuestro Estado, con la unidad de nuestro pueblo y con un propósito firme, desarrollarnos hacia el socialismo. Muchas gracias, querido Presidente. Gracias, querido diputado Jesús Faría. Dejo una derecha de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Muchísimas gracias, presidente, vicepresidenta, diputadas, diputados. Proyecto de ley, podemos aprobarlo o no. En nuestro caso, ese acuerdo que hemos revisado detalladamente lo consideramos positivo para Venezuela. Por lo tanto, la alianza democrática, la oposición democrática, votará positivamente en primera discusión y anticipo en la segunda. Cuando se realice, también lo haremos. Sin embargo, queremos hacer algunas consideraciones que creemos pueden contribuir a que no solamente este acuerdo, este proyecto que será ley en poco, pero también nuestro desempeño como país contribuye a, a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Es positivo el acuerdo, como es positivo también la apertura que hay con Colombia, con Brasil, con el resto del continente, fenecido el mal llamado en su momento el Pacto de Lima. Es conveniente, es positivo lo que se hace en esa materia con otras naciones del mundo. De tal manera que nuestro exhorto es que convenios similares como este, el Ejecutivo Nacional, con el apoyo naturalmente del Parlamento, pueda empeñarse en replicarlo con Brasil, ahora Lula presidente, también, ¿por qué no señalarlo con Trinidad y Tobago, con el Reino de los Países Bajos, por Aruba, Bonaire y Curazao, y también esforzarnos para hacerlo así con Guyana, de tal manera que todos nuestros vecinos, pueblos hermanos que han sido y que deben ser, puedan ser beneficiarios de acuerdo de esta naturaleza. El acuerdo como tal no puede ser modificado, pero sin embargo queremos con respeto señalar que conviene que se revise más adelante en acuerdos que se suscriban, el término utilizado de protección, promoción, a inversiones directas transfronterizas. De tal manera que pudiera, reitero, entendemos que tiene que aprobarse tal y como se establece, sin una sola modificación, porque ya fue suscrito por el Presidente de la República y el Gobierno de Colombia. Pero que la protección y la promoción de inversiones tienes que ir más allá del tema de la frontera comentario adicional, sin ánimo de generar un debate. Yo conozco suficientemente bien la frase que incluyó el Libertador en una comunicación dirigida al entonces representante del Reino Unido desde Guayaquil en 1829. Pareciera que los Estados Unidos está destinado por la providencia, para llenar de miseria a la América en nombre de la libertad. Pero también, diputadas, diputados, conocemos todos, conozco suficientemente, un concepto que viene del siglo XIX, pero que su aplicación es mucho más allá. Los alemanes lo denominaron real política, política de realidades. La política de realidades es una práctica común entre naciones. ¿Por qué hago esta introducción?, si está bien, muy bien, este convenio, este acuerdo, este proyecto de ley, lo que podemos hacer con nuestros vecinos. Pero no podemos descansar a pesar de la narrativa, a pesar de nuestras posiciones personales, en procurar, esforzarnos para que con la Unión Europea y con los Estados Unidos de América puedan normalizarse prontamente las relaciones. Que sean plenas, que beneficien a ambos pueblos, a los pueblos de Europa, a los pueblos de América, a los pueblos de Venezuela porque todo aquel daño que causaron dirigentes, partidistas, políticos, que a veces uno duda que se puedan calificar como venezolanos de bien, tenemos que hacer lo necesario, y es un exhorto a todos y al Ejecutivo Nacional naturalmente, para que se desmonte, que pueda Venezuela crecer, prosperar, progresar, en base a unas relaciones fluidas, permanentes, respetuosas con el resto de los países del mundo. Que podamos entonces, en los próximos meses años, aprobar aquí, jubilosos, entusiastas, nuevos y más proyectos como el que hoy viene a consideración de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. No tenemos nadie más anotado en el derecho de palabra. En consecuencia, voy a someterlo a consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, sírvanse por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Comisiono a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración para que se retire del hemiciclo de sesiones a los efectos de dar la discusión de este proyecto de ley tan importante que afianza aún más las relaciones entre nuestros dos países hermanos para que presente eh, con prontitud el informe correspondiente para dar la segunda discusión y eventualmente aprobar esta ley.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 ante la República de Colombia, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, número 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega. Micrófono para el diputado, por favor. Ciudadano presidente y demás miembros de la junta directiva, colegas diputados. Me corresponde presentar el candidato del Ejecutivo para ocupar el cargo de embajador en Colombia. Se trata del buen amigo mi general Carlos Martínez Mendoza, un hombre de una larga experiencia no solamente en el campo militar, sino también en la administración pública en PDVSA, en Corpo Zulia y también eh, tuvo el cargo de embajador en, en Argentina, incluso le correspondió un duro momento de tener que enfrentar las provocaciones del macrismo en Argentina contra nuestro país. Creo que eh, es un momento oportuno la presencia de un hombre de esta experiencia. También el, mi general ha, ha estado participando en representación de Venezuela como acompañante de los diálogos de paz en Colombia, y en este momento está precisamente en la mesa, en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Creemos que, bueno, que es un momento estelar en la relación con Colombia, más de 200 años de una oligarquía entronizada en, en el hermano país, haciendo daño a la integración en la unidad latinoamericana, prácticamente sembrado el huevo de la serpiente. Creo que si en algún país el monroísmo sembró sus bases, fue con la oligarquía colombiana, que desde muchos años atrás hizo aguas el sueño del libertador. Y aún hoy en nuestro tiempo, recientemente fue Colombia quien liderizó el nefasto cartel de Lima para atacar la unidad latinoamericana y caribeña, atacar a UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR, etcétera, etcétera. Y... Bueno, ¿qué podemos decir? Más de siete años sin relaciones de tipo diplomática, presidente. Eh, es conocida pues la hostilidad que el gobierno del, del uribismo, pasando por Santos y el señor Uribe, han tenido una política hostil contra, contra nuestro país. Creo que es un buen momento para que un representante de, este, digamos, de esta magnitud eh, dirija nuestras relaciones diplomáticas para que acompañe pues desde Colombia al presidente Nicolás Maduro. Estamos aprobando un acuerdo de protección de las de las inversiones. Y sin embargo, hay mucho que construir, presidente, en cuanto a la necesidad de una estructura jurídica para este nuevo momento entre Colombia y Venezuela. Yo creo que el, mi general va a jugar un papel extraordinario. Y también para acompañar al presidente Petro, porque esta relación con Venezuela... Es una relación constructiva que va a traer prosperidad para el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. Allá está montado un dispositivo, presidente. Por cierto, un día como hoy están convocando a las calles para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Y sabemos por dónde vienen los tiros. Porque precisamente en el mejor momento en que América Latina, con Chávez, con Kirchner, vivió aquel momento del progresismo, empezaron los golpes de Estado con Zelaya, Lugo, Dilma... Y hoy lo estamos volviendo a ver. América Latina vive un momento estelar, desde México, la frontera con Estados Unidos, hasta la Patagonia. Desde el Pacífico colombiano hasta el Atlántico brasileño, hay gobiernos progresistas, democráticos, nacionalistas. Y eso sabemos que al imperialismo pues le irrita. Y por eso ya vimos el golpe de Estado de nuevo contra Pedro Castillo en el Perú, y empieza el proceso desestabilizador contra Pedro Presidente, yo creo que en América Latina vive pues las turbulencias de las pretensiones del imperialismo a, a no dejar de pretender seguir clavando sus garras en este continente, de seguir pretendiendo mantener, de mantener la hegemonía y el viejo sistema. Eh, para responderle al diputado, es política de nuestro país mantener excelentes relaciones con todos los países del mundo. La hostilidad no viene de Venezuela. Viene del imperialismo y sus aliados, las potencias colonialistas, que ven a esta, a esta tierra como un escenario de saqueo, de dominación. Y nosotros levantamos las banderas del respeto, de la necesidad de que el derecho internacional sea el mecanismo para nosotros relacionarnos. Así que no somos nosotros quienes hemos mantenido la hostilidad y en ese sentido... Eh, solicitamos, presidente, de que sea aprobado el acuerdo que trae la Comisión de Política Exterior para nosotros uh, aprobar la designación del de, eh, general Carlos Martínez Mendoza para la Embajada de Colombia. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, querido diputado. ¿Nadie ¿No más ha notado el derecho de palabra? Se va a cerrar. Se cierra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 ...para relaciones exteriores. Tercer punto del día, ciudadana secretaria. Punto número tres, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 204 años... ...de la instalación del Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Esto, todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Saúl Ocio. Solicita la tribuna de la hora, se le concede... Bien, buenas tardes, colegas diputados, diputadas, junta directiva, ciudadanos y ciudadanas que hoy nos ven y nos acompañan. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me encuentro entre los cederes más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso. Fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Así fue como el libertador inició sus palabras en la instalación del magnífico Congreso de Angostura. Un Bolívar que venía de transitar un camino lleno de dificultades y de traiciones, pero a un paso de conseguir la gloria infinita de Carabobo, en el tránsito de consagrar su inmortalidad como el hombre de las libertades de las libertades de los pueblos soberanos. Ese ese Bolívar en Angostura ahí es donde asienta los principios que regirán la historia de la República. No de esa República, sino de todas las repúblicas en las que hemos transitado en Venezuela. Ojo, y no solo en Venezuela, sino en Colombia, en la Colombia de Bolívar. La original. He allí los grandes principios que se fundan en ese congreso. Esa misma república que fue traicionada, esa misma república que fue disuelta por responder a los intereses de algunas individualidades que cómodamente terminaron sirviendo a los intereses del imperialismo de la época. Situación similar vivimos aquí en este magnífico recinto, en el 2015, cuando unas individualidades que sentaban y ocupaban estos curules sirvieron a los intereses imperiales y pretendieron servir a la República, pretendieron servir a la nación ante intereses imperiales. En ese sentido... Me permito leer un fragmento del discurso de Bolívar en esa instalación de Angostura y lo cito. Para sacar de este caos a nuestra reciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si nos fundimos, si no fundimos la masa del pueblo en un todo la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Y así como Bolívar en 1819, nuestro presidente Nicolás Maduro convocó en ese mismo espíritu a la Asamblea Nacional Constituyente. ...para preservar los principios que rigen a nuestra república... ...y hoy en esta asamblea... ...nos encontramos diversos factores políticos... ...pero nos arropa el espíritu de Bolívar... ...no de Bolívar, del Bolívar de Angostura... ...con el fin de garantizar los máximos intereses de la patria... ...frente a nuestras diferencias... Siempre debe ser Venezuela el punto de encuentro para todos y para todas. Es por eso que el Congreso de Angostura hoy sigue más vigente que nunca en nuestras labores cotidianas de preservar la estabilidad y la unión de la nación, en garantizar el beneficio común de nuestro, de nuestro pueblo, en garantizar y preservar la soberanía nacional ...y en construir la gran unidad latinoamericana. Y cierro... ...con... ...otra lectura de nuestro padre de la patria... ...en el discurso de angostura... ...que nos atañe a nosotros directamente... ...porque pareciera que nos está hablando hoy... ...nos dice... ...dignos legisladores... ...acoger con indulgencia la profesión... ...de mi conciencia política los últimos votos de mi corazón y los, rue los ruegos favorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros, dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías. Y así, Presidente, eh, me dirijo a leer el acuerdo. Considerando que el 15 de febrero de 1819 se instaló el Congreso de Angostura en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, donde el libertador Simón Bolívar expresó uno de sus grandes y memorables discursos dirigidos a la creación de un modelo republicano basado en la democracia popular. Además, reflejó la profundidad del pensamiento político para la conformación de una sociedad que se rigiera bajo los principios de la igualdad, democracia, justicia, libertad, no discriminación, soberanía y respeto a las leyes, planteando el establecimiento de las instituciones de las instituciones dispuestas a trabajar por las necesidades del pueblo venezolano. Considerando que la sesión de instalación del Congreso de Angotura contó con la presencia de 30 diputados electos por el pueblo representando a las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita cuyo principal objetivo fue la redacción de la nueva Carta Fundamental que se adaptara a las necesidades de la Nación, convirtiéndose en la, segunda, en la segunda Constitución de la naciente República promulgada en Angostura, capital de la provincia de Guayana. Considerando que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela mantiene el compromiso histórico y patriótico iniciado en el Congreso de Agostura de 1819, actuando bajo el ideario bolivariano y cumpliendo con los planteamientos establecidos hace más de 200 años por el libertador Simón Bolívar, para consolidar la creación de una nación independiente y soberana así como para respetar, defender y garantizar los derechos del pueblo venezolano, acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela esta memorable e histórica fecha y reivindicar una vez más el pensamiento político y social del padre de la patria y libertador de América, Simón Bolívar. Segundo, Reiterar el compromiso de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para promover el sentido patriótico de las luchas que ha protagonizado el pueblo venezolano, reconociendo los orígenes de nuestras instituciones y reivindicando el papel protagónico del Congreso de Angostura. Tercero, continuar fortaleciendo el ordenamiento jurídico interno con la creación y redacción de leyes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 sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 16 días del mes de febrero de febrero de 2023 año 212 de la de la independencia 163 de la federación y 24 de la revolución bolivariana muchísimas gracias muchas gracias diputado Dejé el derecho de palabra al diputado Javier Segovia. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes. Bendiciones de Dios para nuestra Junta Directiva, colegas parlamentarios, hermoso pueblo de Venezuela y en especial hermoso pueblo de Ciudad Bolívar. Hoy recordamos con orgullo y con profunda gratitud un hecho tan importante en nuestra historia independentista como lo fue la instalación del Congreso de Angostura en Ciudad Bolívar. Se cumplen 204 años de este hecho. Y es importante recalcar que nuestro libertador Simón Bolívar, como hombre entendido y profundamente espiritual, pudo decir en aquel momento que era privilegiado por la providencia, dándonos a entender a todos que la libertad de Venezuela fue un hecho divino, fue la intervención de Dios, porque Dios siempre utiliza hombres dispuestos y de corazón valiente. Además de eso, un gran visionario al entender que la democracia no es otra cosa que convocar la voluntad del pueblo para que ejerza su voluntad absoluta este hombre entendía perfectamente la democracia y dejó estos fundamentos para que hoy la democracia siga funcionando. Nosotros, que conformamos este noble parlamento, nos comprometen mucho más sus palabras cuando él declaró, he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Colegas parlamentarios, mi reflexión final es que mantengamos hasta el final de nuestra responsabilidad parlamentaria lo establecido por nuestro libertador, que nunca dejemos de ser un depósito vivo y dinámico de la voluntad del pueblo y árbitros responsables e inquebrantables que bajo los principios de la cooperación armoniosa y la contraloría, velemos por el desarrollo y la prosperidad plena de nuestra nación. Entendido que la educación del pueblo es la piedra angular para la grandeza y la gloria presente y futura de nuestra patria. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces son los polos de una república. Simón Bolívar. Es todo, señor presidente. Gracias, colega parlamentario. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Romero. Buenas tardes, presidente, junta directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas. El historiador francés Bloch decía algo que tiene hoy total vigencia. Bloch decía, la incomprensión del presente nace plenamente de la ignorancia del pasado. Y si algo ha caracterizado el, el proyecto bolivariano, ha sido su insistencia en el tema histórico. Como muy bien lo decía recientemente mi buen amigo, también historiador, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, el profesor Pedro Calzadilla, en ese texto maravilloso que se llama El siglo de la pólvora, Bolívar en nuestra historia fue tradicionalmente manipulado. Hay un Bolívar que nos presentaron que no se ajustaba efectivamente con la condición que el propio Bolívar construyó de un proyecto emancipador. Y ahí, a propósito de otro de los puntos que viene, vale recordar lo que decía Lee primera, que cada 17 de diciembre iban a asegurarse que efectivamente estuviera muerto. Y cuando hablamos del Congreso de Angostura, hay que entender además todo el contexto que lo lleva. Porque el Congreso de Angostura y el discurso de Angostura ha sido constreñido a esa pieza monumental que sin lugar a dudas lo es de por sí misma, pero ignora algunos elementos que tienen continuidad con el presente que nosotros tenemos. Porque hablar del discurso de Angostura es hablar primero del cambio estratégico, el cambio estratégico en la dinámica de la guerra de independencia. Y la capacidad de Bolívar de comprender a través de la incidencia de hombres como Luis Brión, de hombres como el propio Manuel Carlos Piar y tantos otros, la necesidad de modificar el diseño que entre 1810 hasta 1815 habían tenido de mantenerse el conflicto militar en el centro del país y trasladarlo a la toma de angostura hoy ciudad bolívar. Es lo primero que debemos decir. Es decir... La importancia que hoy incluso le damos a ese sur, no solo por su condición fronteriza, sino por las potencialidades que tiene en términos de recursos, fue un elemento que incidió en ese cambio, e incidió en la dinámica que va a transmutar y va a ser posible el triunfo del proyecto bolivariano. Pero hay un segundo elemento que pasamos por debajo, insisto, ante la magnífica pieza discursiva, y es que la convocatoria del discurso de angostura es lo que hace posible que hombres como mi mayor general Rodríguez Cabello, como mi general en jefe Suárez Chourio, como el compañero Pedro Carreño, como mi general, como tantos otros militares que están aquí estén presentes, porque el país era todo un cuartel y elabora y le ordena a Juan Germán Rocio la elaboración de la, la construcción de un estatuto electoral como lo hizo en el Congreso Constituyente de 1811 que permitió la presencia y la elección en los cuarteles de los representantes de la Asamblea Nacional. Ese principio que hoy tenemos del ciudadano soldado y del soldado ciudadano se construye ahí y se mantiene hoy. La base, la esencia de nuestra capacidad de resistencia hoy en día, como lo fue en el siglo XIX en ese proceso tiene que ver en la amalgama entre lo civil y lo militar, que nos mantiene y nos dignifica y nos protege, y eso debemos reconocerlo. Pero además, la pieza magnífica, insisto en ello, del discurso de Angostura, construye una arquitectura, una arquitectura institucional que nos tiene hoy a nosotros acá. El poder moral que lo incorporamos en la constitución de 1999, la insistencia en el tema educativo que era un elemento primordial en ese discurso. Correcto. El tema de la ética, el tema de la construcción de una sociedad que superara los elementos de contención que 300 años de dominación habían construido. Son elementos que fueron formulados en Bolívar y son elementos que este proyecto bolivariano dignifica, mantiene ...y sostiene firmemente como parte de ese legado que tiene total vigencia... ...y que nos tiene aquí dando la cara. Un minuto, diputado. ¿No? Y por último, presidente, porque creo que también es importante... ...ahí hay una construcción de ciudadanía, una ciudadanía plena de, de reconocimiento... ...sin condición étnica, sin condición educativa, sin distingo de linaje ni nada por el estilo pero al mismo tiempo la centralidad en el tema de la comunalidad. Yo quiero terminar, presidente, haciendo esta mención a propósito del de proceso en el que estamos sobre las discusiones de las leyes del poder popular. Bolívar formula ahí en Angostura, el 10 de octubre de 1817, presidente, la ley de repartición de bienes nacionales, y ahí dice esto, que tiene total vigencia, con esto voy terminando, Dice, en su artículo 7, cuando las propiedades partibles sean de un valor más considerable que las cantidades asignadas, el gobierno cuidará de que las particiones se hagan del modo más conforme a los intereses de todos, para lo cual podrán acomunarse o acompañarse muchos. Para aquellos que dicen que lo que nosotros proponemos sobre las leyes del poder comunal es algo traído de los cabellos, bueno, aquí mostramos, presidente, que ya Bolívar lo pensaba el 10 de octubre de 1817. Lo que nosotros hacemos hoy es simplemente establecer una continuidad histórica que hay entre el siglo XIX, el proyecto de emancipación, el proyecto gran nacional y la obligación que tenemos nosotros hoy, ética, moral, como militantes, para actuar. Tiempo, diputado. Tiempo. Agradecido, presidente. A usted. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en conmemoración de los 204 años de la instalación del Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el Congreso Fundacional de la Patria, como lo llamó el gran poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, en un bellísimo poema titulado Angostura, precisamente, que habla de nuestro libertador refiriéndose, decía, y cuando subió la escalera hacia la cumbre del Congreso, y cuando volteó hacia la playa con la República en el pecho, y le pregunta a Orinoco qué era lo que estaba allí junto al libertador. Y responde el mismo poeta, era la patria misma, secular, como los siglos del mundo. La patria que debemos defender porque culmina el poeta diciendo, porque si la patria se nos muere, Orinoco, te devolverás del océano. No lo permitiremos nunca. La patria secular que nació en los brazos de los libertadores de América estamos obligados a defenderla por siempre. Siguiente. Que viva, siguiente punto del orden del día. Dejo en el derecho de palabra para una moción de urgencia al diputado Timoteo Zambrano. gracias, señor presidente, colegas diputados. Tal como usted, presidente, eh, nos indicó, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración se reunió y con el cuero reglamentario acá al lado en el hemiciclo protocolar para considerar el informe de la segunda discusión de este proyecto de ley de este acuerdo. Como tal, esta comisión venía trabajando eh, este acuerdo en días pasados y eh, hoy tenemos ese informe que hemos aprobado, pero requerimos y solicitamos la urgencia reglamentaria en esta sesión para darle aprobación en su segunda discusión. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Ciudadana secretaria, ¿está consignada por la Comisión Permanente de eh, Política Exterior, Soberanía e Integración el informe correspondiente? ¿Aló? Está consignado, presidente. Por favor, sirve a dar lectura al artículo 79 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Moción de urgencia. Artículo 79. Mientras la Asamblea Nacional considere un asunto, no podrá.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 Cuando se considere un asunto por moción de urgencia, la Asamblea Nacional podrá acordar el pase de una comisión permanente o especial, la cual la despachará con preferencia de, con la preferencia debida. Es todo, presidente. En consecuencia y con respeto al y por respeto al artículo 79, voy a proceder a someter a consideración la moción de urgencia solicitada por el diputado Timoteo Zambrano. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la moción de urgencia solicitada por el presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la celda de costumbre, queda aprobada. Pasamos entonces a considerar lo, la segunda discusión de la ley aprobatoria presentada el día de hoy. Ciudadana Secretaria...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 Se aprueba en todas y cada una de sus partes para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere el acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de, Col de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el artículo único queda aprobado. Siguiente secretaria, artículo único. Las ciudadanas diputadas, vamos a proceder entonces a considerar la ley entera. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativa a la promoción y protección recíproca de inversiones. Se ordena a la Secretaría realizar los trámites correspondientes que están establecidos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 Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Simón I, joven hermano nuestro en revolución y e, hijo del cantor del pueblo Ali I. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Son invitados de honor de esta Asamblea Nacional el día de hoy, amigos, familiares, hermanas, hermanos del de cantor del pueblo Ali I. Está con nosotros Emiro Delfín que es maestro guitarrista y que además fue compañero y acompañó todas las luchas cantoras de Alí primera a todo lo largo de su carrera como artista del pueblo Osvaldo Musset que es cuñado y que es cantor del estado portuguesa el diputado Alí Alejandro primera que es sobrino de Alí primera y que también nos interpretará algunas voces algunas canciones del cantor del pueblo. Marco Sarmiento, cantor del Estado Lara. Y el diputado y ex gordo, diputado por el Estado Lara, el ex gordo Bermúdez. Adelante, diputado de Estado Sur. Eso se llama una parataxia reduplicadora, la llamó Simón Freud, o acto fallido, porque yo soy del Estado Lara. Y el cantor del pueblo Elí Primera se la pasaba por allá, con sus golpes tocullanos. Adelante, diputado Primera. Muchísimas gracias, querido presidente. Me envío saludos. Primera, segunda vicepresidenta. Perdóname, Juan Simón, que no, no había visto, y debo mencionar a otro hijo del cantor del pueblo que se encuentra con nosotros aquí, nuestro hermano luchador Sandino Primera. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Saludos secretaria, saludos subsecretaria, diputadas y diputados todos, y a toda la Asamblea Nacional y todos los que nos están escuchando, amigos y amigas, mi saludo fraterno y cálido. Eh, quisiera romper un poquito el protocolo y pedirle permiso a la venida de todos ustedes, que mi mamá pueda por, poder estar aquí junto a mi hermano y a la familia también para que... Forme obviamente gran parte fundamental del crecimiento bolivariano y aliprimerista en, en el cual yo crecí. Yo pido disculpas, esas disculpas que tengo que asumir y forman parte de las maravillas del protocolo moderno. Si el protocolo no existiera, qué felices seríamos. Eh, y no... No me colocaron, no sabía que estaba aquí el día de hoy, una diputada que fue la compañera de vida del cantor del pueblo, Ali Primera, nuestra querida madre Sol Muset de Primera. Eh, bueno, quisiera iniciar también, eh, gracias también a la venia de nuestro querido presidente, que justamente hoy quiero recordar que es sería el 81 primer aniversario de vida de nuestro camarada y maestro Jorge Antonio Rodríguez, quien en Carora Estado Lara, un 16 de febrero de 1942 nació y formó parte fundamental de la revolución y a quien dio vida a nuestro actual presidente de la Asamblea Nacional, nuestro hermano presidente. Jorge Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional y a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez. Justamente hablando con el presidente... ¡Victoria! Justamente estaba hablando con el camarada Jorge, eh, presidente Jorge Rodríguez, le pedí permiso precisamente para esto, porque esta fecha para todos no solamente para la familia, los primeras los Muset y todos los amigos y amigas, sino también para Venezuela entera, es un encuentro de emociones. Es alegría a veces, tristeza a veces, y seguimos, y seguimos en equilibrio, hermano, en equilibrio, como decía nuestro padre Cantor Ali Primera. Pues es un momento de emociones encontradas, bonitas, hermosas, nostálgicas, que no, no, nos dan el recuerdo y las raíces de la cual nosotros hemos nacido, de esa siembra, del cantor activista político, que yo quisiera agregar también eso. Mi padre Ali Primera no solamente fue cantor, más bien fue, él inició siendo activista político desde sus inicios, incluso antes de, de estudiar en la UCB, en la Facultad de Química. Él fue un activista político y él decidió después que el canto, el canto del pueblo, como él, él a veces se refería, el juglar del pueblo, el, el trovador del pueblo, es el que canta. Cristóbal Jiménez, hermano, usted lo sabe lo sabe muy bien. El cantor del pueblo y mi madre también, obviamente, Alejandro I, todo mi, mi tío Osvaldo también que está ahí, son los que recuerdan la voz del pueblo. Quisiera dar una, una cita del gran poeta Gabriel García Márquez. Un hombre, e incluso agrego a mi camarada Asia, o oh mujer, solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. Basándonos en eso, Ali primera le enseñó al pueblo venezolano a levantarse con el canto, con el clamor, no solamente quedarse en llanto sino dar el pie adelante por la patria, por la vida, no en el enojo, porque el canto de mi padre Ali Primera y el accionar de mi padre Ali Primera era y siempre sigue siendo conciliador, no de enemistades. A lo cual quisiera llevar a cabo algo tan hermoso que tuvimos hace unos días, que fue el primer encuentro de jóvenes parlamentarios, ...y parlamentarias por la paz y la integración de nuestra América... ...entre Brasil, Colombia y Venezuela. Magno y magnífico evento. Donde yo le dije a nuestros compatriotas, tanto de Brasil, Colombia... ...incluso tuvieron los, eh, los camaradas de Rusia... ...que la idea unificadora de Ali I va más allá de las banderas... ...de las fronteras, va mucho más allá del borde que uno quisiera poner, o de las paredes, o de los muros que uno quisiera poner. Y como él cantaba, y como él dice en la canción, la guerra del petróleo. Donde él hablaba que la unificación entre los hermanos y hermanas, que era el sueño de Ali Primera, de Bolívar, de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías se vio unificado, se vio realizado ese día, donde los jóvenes, hombres y mujeres, nos unimos Bajo la misma idea, bajo una misma bandera que era una Latinoamérica y una América unida. Donde la gran Colombia es nuestra base y nuestro cimiento de donde nosotros saldremos adelante y seguiremos saliendo adelante trabajando por nuestra patria y por nuestro pueblo. Ese sueño se hizo realidad, comandante, padre. Se ha hecho realidad. Y mencionar a tan grandes como Lilia Vera, Eduardo Ramírez, Cecilia Tot, Simón Díaz, Juan Alberto Ibarreto, Darío Vivas, Carlos Lanz, El Tano yea y José Vicente Rangel, entre otras y otros grandes y grandiosos que nuestra patria ha parido. Porque yo siempre soy abogante, abogado de que nosotros en Venezuela somos patria de liberadores, liberadoras, de heroínas y héroes de leyendas que se han convertido en realidad. Mi madre, mi segunda madre, María León, camaradas siempre de la batalla que han estado ahí, Ramiro Ruiz, tío Pelufa, grandiosos camaradas que siguen en el camino de Ali Primera, toda la familia, amigos en toda Venezuela que nos han enseñado más bien. ...seguir adelante, el pueblo venezolano, la ciudadanía de nuestros hermanos y nuestras hermanas de Venezuela... ...en el camino en el que yo he trazado como constituyente, como diputado, como militante... ...de la idea bolivariana, de la, de la idea y el accionar al primerista... ...yo no me quedo en cuatro paredes, yo como el pueblo, junto al pueblo, al lado del pueblo, sigo adelante... ...llevando esa idea, accionándola, convirtiéndola en, en, en sólido, en cimiento, como el comandante Chávez lo hizo... Basándose en las ideas de Ali I y de Bolívar, él logró que unificar a todo un pueblo bajo una misma idea. Quisiera también mencionar y citar unas palabras que dijo el comandante Chávez. Y dijo, ya no podemos hablar del árbol de las tres raíces, sino de, las, de los cuatro pilares ideológicos del nuevo orden político, como lo son Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora... Y Ali primera, y esa misma fortaleza que ha, dado el, que ha dado el pueblo y esos pilares es lo que me permite a mí, como hijo, como el séptimo hijo de la camada, el que quedó a los tres meses cuando mi padre partió físicamente. Ese amor que nació en mí fue gracias al pueblo. Esa valentía fue gracias al pueblo. Esa fortaleza de seguir adelante a pesar de la opresión del Imperio Norteamericano de, de, y de todos aquellos y aquellas de cualquier parte del mundo que quisieran vernos ofuscados y enemistados, dándole una guerra civil, cuando más bien la idea es unificarnos y seguir adelante. Hombres y mujeres, niños y hombres y abuelitos, seguir adelante y hacia esa idea es donde yo voy y quiero que me acompañen siempre porque no solamente un 16 de febrero, no solamente un 31 de octubre, hay que pensar en, en Ali alí Primera, porque alí Primera como Bolívar nos llevó siempre en la mano, nos, nos llevó siempre en el corazón. Con puño en alto y flores rojas, camarada. Sigamos ese pensamiento de Alí Primera. Que viva Ali Primera. ¡Viva! Que viva Bolívar. ¡Viva! Que viva Chávez. ¡Viva! Que viva el presidente Nicolás Maduro. ¡Y que viva mi amado Venezuela, carajo! Me permito leer, muchísimas gracias. Me permito leer antes de romper más aún el protocolo y romper en llanto de felicidad y alegría verlo, ver sus cara tan hermosa y llena de amor. Leo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en conmemoración del 38 aniversario del lamentable fallecimiento del cantor. ...del pueblo, Alí Primera, y si me permiten poder agregarle, activista político, por favor, considerando que Eli Rafael Primera Rosel, conocido como Alí Primera, el cantor del pueblo, falleció el 16 de febrero de 1985 en la autopista Valle Coche de Caracas, a causa de un lamentable accidente de tránsito, siendo recordado por el pueblo como un insigne revolucionario y luchador incansable en favor de las causas justas oh, oh, no cantemos juntos camarada está muchas cosas, cosas para conseguir más oh oh a hace falta muchas cosas para conseguir A bombardear a los niños de Vietnam para ir a bombardear a los niños de Vietnam No, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz ¡Que viva! Considerando que Ali Primera fue uno de los grandes poetas, cantores y políticos venezolanos a quien su canto libertario en defensa de la justicia social y la inclusión de los más pobres lo convirtió en un bastión de la lucha y resistencia para el pueblo. El Viven la vida, llegan un siglo Pero con tal que no pase nada Tierra mansa, mi mansa tierra No sé que un día tuviste sueños no viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alejaba Con la llegada del vendaval Hoy cansadas tienen tus padres, su ...considerando... ...que, que Alí Primera... ...ven lo hermoso de esto... ve lo, lo que unifica... ...la misma idea... ...lo que logra en nosotros... ...y nosotras... ...considerando... ...que Ali Primera... ...mostró en sus canciones... ...el sufrimiento y la esperanza del pueblo venezolano, denunciando la injusticia, discriminación, exclusión, actos inhumanos y degradantes que sufría el pueblo venezolano a causa de políticas neoliberales aplicadas por gobiernos punto fijistas, amparados en un sistema injusto y antidemocrático. Sabe controlar el tiempo Dicen que viene la hora mira para correr los contemplos no Se fue Bolívar ayer, ayer Pero viene de el regreso, regreso Vámonos pa' allá a Vámonos pa' allá Acuerda Primero Conmemorar los 38 años del lamentable fallecimiento del cantor del pueblo Ali Primera, creador de la canción bolivariana, eterno luchador por Venezuela y de todos los pueblos latinoamericanos. Se revienta se revienta se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Segundo, remitir el presente acuerdo a los familiares y seres queridos de Ali Primera, con el objetivo de mantener presente su memoria y canto en la conciencia del pueblo venezolano. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Vamos Venezuela, defender la puerta en el Valle de bombo Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de vamos! San Benito ya un palo. Y cantan con alegría que motan los tambores ya resuenan por la vida. Samanito hecha de un palo. Y cantan con alegría que cantan, los tambores ya resuenan por la vida. Hey hey hey Va pa allá. Ey, ey, ey, Va pa allá. Hey hey hey Va pa allá. Un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Okay, ahí todo, ahí todo. Vámonos, vámonos, no, vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. María. para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría los pueblecitos que adornan la serranía para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría pues! hey hey hey hey va para allá ¡Va para allá para allá, y al compañero con su hermosa mandolina, le diré que escribo un canto de si flor y si semilla. Tender la puerta, es decir, la tierra misma. Decí bancas, carrasquero, el tejedor de alegría. Desimancas, carrasquero, el tejedor de alegría. hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. al combate me voy voy a defender la puerta en el valle vamos Venezuela unida quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de bomboy voy vaya voy vaya voy vaya voy vaya voy, pa allá, voy, pa allá, voy pa allá. ¡Que viva mi Primera! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Viva! <risa> <risa> ¡Que viva! ¡Que viva! <risa> ¡Que viva! Y, y tercero... <risa>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 Año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Quisiera cerrar con este cito de Bolívar. La amistad es mi pasión. Diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos, por último, diles que la amistad es mi pasión y que por consiguiente ellos son los objetos que ocupan mi alma y mis sentidos. Simón Bolívar, muchísimas gracias. Que viva la patria. Tantas anécdotas, tantos cuentos de ese cantor del pueblo que andaba siempre con su guitarra terciada, con su tumusa indómita, con sus lentes de sol, marca Carrera, con su humor, con su risa siempre. A mí una vez, en esas veladas que tanto extrañamos, cuando se iba para nuestro apartamento en Longaray, en el Valle, en Caracas, y pasaba horas y horas ahí con sus canciones, y una vez me sacó un cuatro y yo no sé ni siquiera cuántas cuerdas tiene un cuatro, supongo que son cuatro. Y me dijo, ¿cómo es posible, carajito, que alguien que haya nacido en Barquisimeto no sepa tocar cuatro? <risa> Tú debes ser la excepción que confirma la regla. O cuando una vez sacó la canción Ruperto, Ali Primera, aquella canción que hablaba, tenía la frase, qué fácil tener, ¿qué fácil es tener un Mustang? Y él tenía un amigo, como un hermano, llamado Fran de Armas. Y Fran una vez le prestó, para, para, porque allí no es que solamente aparecía y cantaba en los, actos, en los actos políticos arriesgando la vida, no, sino que estaba en la lucha política cuando los luchadores sociales eran perseguidos, eran... Eh, desaparecidos, eran torturados ¿cuántas veces no fue perseguido, seguido de Ali Primera? ¿cuántos atentados no, su no sufrió en vida? atentados donde intentaron asesinarlo una vez en la carretera entre Barquisimeto y Coro ¿cuántas veces no intentaron eh, actuar en contra de Ali Primera? era un activista político también de primera línea fue fundador de los comités de unidad popular los CUP y entonces Fran de Arma le prestó el carro a Ali Primera un Mustang y empezaron a chalequearlo, sus compañeros en la universidad, a decirle, anda Ali, andas en Mustang. Y Ali agarró un pedazo de cartón y le puso, este Mustang me lo prestó Fran de Arma y lo puso en el parabrisas. <risas> Tantas anécdotas, tantos cuentos que nos acompañan con el cantor del pueblo. Que cada vez que nos vio en la universidad nos decía, ¿cómo está la vaina carajito? ¿Cómo está tu mamá? O en la cárcel de Sabaneta, cuando fue a visitar a mi padre... Jorge Rodríguez, que fue sometido a terribles torturas en el año 72, en la cárcel de Sabaneta de Maracaibo, allí era un visitante asiduo. Y junto con mi papá estaba un líder guerrillero campesino de la Organización del Revolucionario, y este guerrillero le contaba a Ali las anécdotas de su vida y de su lucha en la guerrilla. Y la frase esa, el hombre se mata en seco, buen amigo Canelón, proviene de las anécdotas de ese guerrillero preso en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo. Así que, con el pecho henchido de tanta emoción y también de dolor, de tristeza, por la partida física de nuestro cantor, de nuestro padre cantor Ali Primera, someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo en ocasión de conmemorar el 16 de febrero el 38 aniversario de la siembra del cantautor, poeta y activista político Ali Primera, sirvanse sí, a manifestarlo con la señal de costumbre. querer ah, la palabra el diputado Galo? ¿Tiene la palabra el diputado Galo? Perdón, no lo vi, diputado. Sí. A pesar de su elevada estatura. Sí. En momentos como este, es cuando uno más lamenta que la vida política del país se haya dividido en compartimientos estancos. Hace solo seis días se cumplía año de la muerte, del, del nacimiento del negro Jorge Rodel, del negro Marcos Gómez. Hace dos días homenajeamos a Armando Sánchez, amigo de muchos de los que estamos aquí, y el evento comenzaba cantando La Internacional. Algunos hicieron bromas porque yo estaba ahí. Y a otros les contesté, yo conozco la versión bolchevique de esa canción y tú estás cantando la versión reformista. Y hoy se cumple año de la muerte de Ali y del nacimiento de Jorge, de Jorge Padre. Yo, yo entré a la política justo a la muerte de Jorge Rodríguez. Y el 16 de septiembre del 85, estábamos despidiendo a un compañero del M-19 que regresaba a Colombia después de haber trabajado aquí su tesis sobre Bolívar. Y entonces uno tiene sembrado en un lado de la política polarizada venezolana, recuerdos y afectos. Y entre los recuerdos y afectos que uno tiene está el panito, el panita, Ali. Me parece tan terriblemente injusto tener que tomar una decisión cuando uno ha luchado toda la vida junto a los humildes como Ali. Y tener que decir este, cosas con las que uno... Este, comulgó y recibir ataques de un lado o decir, hacer críticas a las cosas con las que uno nunca comulgó y están sucediendo y recibe críticas de los viejos amigos hablaba el compañero historiador citando a Ali, decía que las oligarquías se acercaban los 17 de diciembre a las plazas Bolívar y yo decía Frase de esa misma canción que grabó junto a su chamo, siendo muy chamo. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, y mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela, eh, tuvo un encuentro con él, oigan sonar sus espuelas, va cabalgando con él. Y si agudizamos el oído, vamos a oír junto a las espuelas el canto imposible de olvidar de Ali Primera, siempre junto a los desposeídos. Y entonces a uno se le ocurre, si calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es como un canto. Y decía esa canción, si calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? Y es que mientras haya que luchar por la justicia, mientras haya que luchar por los humildes, mientras haya que luchar por la igualdad, mientras las mamapanchas no las visita el dotol, la canción de Ali, va a resonar para todos los venezolanos que queremos una patria mejor, sobre todo para los más humildes. De tal manera que no solamente vamos a votar, eh, sino que estamos orgullosos de compartir este día con su familia, con sus hijos, con sus amigos y con el espíritu de una canción irredenta que siempre va a estar presente junto a los humildes. Gracias. Gracias, diputado. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el texto presentado entre cantos del Padre Cantoral I primera en ocasión de conmemorarse el 16 de febrero el 38º aniversario de la, siebre, ...de la siembra del cantautor, poeta y luchador social y político... ...Ali Primera, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre... ...queda aprobado por unanimidad. Invitamos a su compañera de vida Sol Musel de Primera... ...a sus hijos Sandino y Juan Simón... ...y a sus familiares, eh, cuñados eh, de Sol, so, eh, primos, sobrinos... ...para recibir de manos de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el acuerdo aprobado el día de hoy. Siéntense, diputadas y diputados. ¿Qué saben ustedes que no sé yo? Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, con el alma hinchida de amor por la música de nuestro cantor del pueblo y Primera, declaramos culminada la sesión del día de hoy y quedan todas y todos convocados para fecha que luego le informaremos.